me pidió que instalara este sistema de seguridad en una oficina. Postulé a muchas empresas en lo que es de mi rama eh, en el área de electrónica y telecomunicaciones. Eh, lamentablemente eh, no califiqué no porque no, no sepa del área, sino, no tengo una base teórica sólida del área, sino netamente eh, fue por la experiencia. Y la mayoría de las empresas eh, cierran te dan las puertas. Yo trabajaba en lo que es mueblería, restauración de muebles, ensamblaje de muebles. El plan de empleo sí ha sido una buena, una buena iniciativa que nos ayuda a nosotros a, a fortalecernos, a aumentar nuestra experiencia. Los jóvenes solamente necesitamos una oportunidad, nunca duden de nosotros.